Hola, en este vídeo vamos a seguir viendo los distintos teoremas del álgebra de Boole que habíamos dejado pendientes del vídeo anterior. Recordar que esto, todos estos teoremas y axiomas del álgebra de Boole nos van a servir para ir transformando de forma algebraica las funciones de, de los circuitos combinacionales, por ejemplo, para eh, intentar conseguir, para conseguir, para llegar a la función mínima que expresa la funcionalidad de un circuito combinacional. Entonces, como os iba diciendo, dejamos pendientes una serie de, de teoremas que van a ser los que vamos a ir viendo en el vídeo de hoy. El primero de ellos será el teorema de los complementos, que básicamente lo que nos dice es que una operación, o una variable, mejor dicho, multiplicada o operada por, por el operador AND Consigo misma negada es igual a 0. Sin embargo, en el caso de que apliquemos el operador OR a una, a una variable o a un término o lo que sea, y ese término negado va a ser igual al valor 1. Como ejemplos del teorema de complementos tenemos estos dos. Fijaros que en el primero de ellos este término eh, suma y este término suma son el mismo, pero complementados, este segundo está complementado respecto al anterior, por tanto, aplicando esta versión del teorema, tenemos que un término por ese mismo término complementado es igual a cero. Así que esto nos quedaría como b más c por cero. Cualquier expresión, cualquier función, cualquier variable multiplicada por 0, también sabemos que es igual a cero, ¿vale? Acordaros. De, los, de la axiomal correspondiente. Así que esta primera función nos quedaría igual a cero. En el segundo ejemplo hay que ir con cuidado, está un poco puesto como, como una trampa, ya que alguien podría pensar que esto es el negado de esto. No, acordaros que por de Morgan el negado de AB es igual a A negado, cambiando la operación, es decir, pasamos de una operación AN a una operación OR, B negado. Así que esto no es el negado de AB. Por tanto, aquí no podríamos aplicar este teorema, no podríamos aplicarlo. De hecho, si os acordáis, esto corresponde a la función etsNOR que vimos ya en su momento y que no, su expresión no es simplificable. También quería eh, presentar el teorema de la conmutatividad, que lo único que nos dice es que el orden de las operaciones OR y de las operaciones eh, AN no afecta al, al resultado, por tanto, A multiplicado por B es igual a B multiplicado por A y lo mismo con la operación OR. No tiene más, más secreto, es una operación o, o un teorema que, nos, que estamos habituados en, en, en el álgebra tradicional. Pero bueno, hacemos un ejemplo rápido. Esto podríamos decir que es igual, por tanto, a girar estas dos variables. A por A por B negado. Y entonces aquí en A por A podemos eh, aplicar el teorema de la idea de potencia, entonces esto tenemos que A por A es igual a A, lo podemos simplificar, así que esto nos quedaría A por b vale Aquí de nuevo podríamos girar el orden, de, por la propiedad conmutativa, el orden de estas dos variables, cuando la A la tuviésemos aquí la podríamos volver a cambiar con C, por tanto esto nos quedaría que es A negado, más A más B más C. Si aquí aplicamos el teorema del complemento que nos dice que A más A negado es igual a 1, esta expresión nos quedaría como 1 más B más C. Y si además os acordáis del teorema del elemento nulo que nos decía que A más 1 es igual a 1, pues aquí tenemos una expresión que correspondería o que sería la que eh, corresponde dentro del teorema a la a, más 1, esto nos quedaría como una expresión que vale 1, ¿ok? Fijaros que de entrada esto es bastante razonable porque esta función eh, siempre vale 1. Fijaros en el caso de la a, cuando la a vale 1, como aquí ya tenemos un 1, toda la expresión va a valer 1. Pero en los casos en la que a valga 0, el 0 negado va a ser 1, entonces el 1 lo vamos a tener aquí. Por tanto, toda esta expresión de nuevo va a valer 1. Así que independientemente de los valores de b y c, ya solo con la a vemos que eh, esta expresión siempre es igual a 1. ¿Ok? Es un poco la, la explicación o el razonamiento de, de cómo hemos llegado a, a este valor final para la, para la expresión. Fijaros que. De nuevo, si esto lo quisiéramos implementar en un circuito lógico, el gran sentido que tiene intentar minimizar las funciones, dado que hemos pasado de una OR con cuatro entradas en las que una de ellas tenemos una negación, es decir, una, dos puertas, una de cuatro entradas y otra una, una NOT, hemos pasado a algo que no requiere ninguna puerta, que solo usa el, el valor 1, el valor 5 voltios, el valor constante r 1 Vale, entonces, fijaros la cantidad de hardware que hubiésemos desaprovechado si para implementar una función o una parte de un circuito que necesita aplicar esta función, no la hubiésemos simplificado. El siguiente teorema que veríamos sería el teorema de la asociatividad. Es bastante sencillo, lo único que nos dice es que eh, la forma de asociar las operaciones del mismo tipo pues, eh, no cambia el resultado. Por tanto, es lo mismo operar en primer lugar... Eh, a con B a través de la operación A y después el resultado de hacerlo con C, que aplicar primero la operación A a B y C y después aplicarla con A. ¿vale? De la misma forma, su complemento, su, su dual, su, en un, el, su teorema dual, que dice que A más B, primero operado entre ellos, más C, es igual a B más C, primero operado entre ellos y después hacer más masas. No tiene más misterio y no pondremos ningún tipo de ejemplo de, de este teorema. La propiedad distributiva. Aquí, ojo, ¿vale? porque nosotros estamos acostumbrados a aplicar la, la, la propiedad distributiva, el teorema distributivo, a expresiones de este estilo, en el que decimos que A por paréntesis, una operación de suma, es igual a A por el primer término más A por el segundo término, ¿ok? Esto si fuesen 3, 4, 5 términos sería exactamente igual. Si aquí tuviésemos B más C más D más E, pues sería AB más AC más AD más AE, ¿vale? Esto no es solo para dos términos, es para tantos términos como eh, tengamos dentro de, de, del paréntesis. Pero ojo, que no estamos tan acostumbrados a aplicarlo de esta forma. ¿eh? Entonces, aquí también, en el álgebra de Boole, también se, cum se, se cumple el teorema distributivo para la operación OR, de forma que podemos decir que esta expresión, a más paréntesis b por c, es igual a a más el primer término y a a más el segundo término, todo ello operado con la operación de multiplicación. Ok, es así que ir con cuidado porque aquí como recordáis, todos los teoremas son duales, lo que podemos aplicar de esta forma, cambiando sumas o ORs por ANS y ANS por OS, y las los ceros por unos y los unos por ceros, eh, pues tenemos su teorema dual que también sigue siendo igual de válido. Un pequeño ejemplo ¿eh? de, de esta propiedad. ¿okay? Fijaros que en este primer ejemplo de arriba lo vamos a aplicar al revés. Muchas veces este teorema nos va a ser útil para aplicarlo también en este sentido, no solo en el otro sentido. ¿vale? Entonces, fijaros que aquí nos encontramos con una multiplicación, coincide con esto, una operación AND, en la que tenemos una misma variable o, o expresión, aquí es, es anegado, negado, y luego tenemos que están sumados con otras dos expresiones recordar que las a b c de los teoremas pueden representar una variable una expresión un término suma un término producto etcétera etcétera ¿Vale? entonces la b aquí representa estas estas dos variables sumadas la c representa estas dos eh, variables sumadas por tanto puedo sacar la a de estas de, de estos términos, de este término producto y de este término producto. Y esto me quedaría como A negado por, perdón, más, ¿eh? fijaros, sería más, más eh, C más D por B más C. Esto viene de aquí y esto viene de aquí. ¿Ok? Vale. Ahora un ejemplo de cómo se aplicaría en el sentido en el que hemos explicado anteriormente la, la, el teorema, que sería de izquierda a derecha. ¿vale? En este caso nos encontramos que tenemos una variable por una expresión de, de operaciones OR dentro de, una, de, de un paréntesis, ¿vale? en este término. Son dos variables multiplicadas por A, no pasa nada, eso es nuestra C, esto de aquí es nuestra B y esto de aquí es nuestra A. Por tanto, esto queda como Z negado por Z más Z negado por esto de aquí. Eh? Ya hemos hecho esto de aquí, Z negado por XY negado, nos quedaría esta expresión, de esta forma. ¿Vale? Recordar que esto, por el teorema del complemento, Z negado, o bueno, o lo que es lo mismo, A por A negado es igual a cero, el teorema de, del complemento, y que 0 más otra variable, bueno, hago el paso, 0 más z negado por x por y negado, 0 más otra variable, 0 más a, es igual a a. Por tanto, esto es igual a z negado, x, y negado. Nos quedaría de esta forma esta, esta expresión. El teorema de la absorción es un teorema que vamos a aplicar muy habitualmente a la hora de llevar a cabo simplificaciones algebraicas. Este teorema lo que nos dice es que si tenemos una variable más esa misma variable multiplicado por otra expresión, pues eh, se puede reducir, se puede simplificar a la variable inicial. Recordar que esta variable puede ser una expresión, un término producto, etc. Y lo mismo para su dual, si tenemos una variable, expresión, término, etc., multiplicado por una suma en la que uno de los elementos es ese término o expresión, lo podemos simplificar a la variable eh, inicial, a la variable A. Algunos ejemplos de cómo aplicaríamos estos dos teoremas, pues primero aquí nos encontramos que nuestra A nuestra A de aquí es CB, ¿ok? operado a través del operador suma. Otra vez nos encontramos con esta variable y luego la parte de la B sería a negar. ¿ok? Esto, sería, esto sería, os dibujo las correspondencias. Entonces tendríamos A más A por B. Entonces, ¿a qué nos dice el teorema de la, de la absorción a qué es igual esto? Esto es igual a la A. Entonces mi A en esta expresión es CB. Por tanto, aquí esta función nos queda como CB. Segundo ejemplo, el ejemplo de, de abajo. ¿vale? En el ejemplo de abajo... Uh, ¡Uepa! Perdona. En el ejemplo de abajo... Tenemos una variable c multiplicada por una serie de operaciones o de términos o de variables operados a través de una operación or entre los que se encuentra ella misma. Entonces aquí tenemos la c por la c más toda esta expresión de aquí. Por tanto, de nuevo aquí podemos aplicar esta versión, la versión dual del teorema de absorción y lo que nos quedaría es igual a c. Esto, esta parte podría ser todo lo larga, todos los términos sumas como quisiéramos, ya que como tenemos esta parte de aquí, la variable que aparece fuera del paréntesis y dentro del paréntesis, pues ya podemos decir que esta función es igual a c. De nuevo, un ejemplo muy significativo, muy claro de cómo, cuánto se puede simplificar una función. Muy parecido al anterior es el teorema de semiabsorción, de ahí su nombre también. En este caso no nos encontramos con la variable en, en, en los dos términos, vale, sino con la variable igual, sino que la variable se encuentra negada. Aquí está la variable sin negar y aquí la variable negada. En este caso, esto se reduce, se simplifica, a a más b. Y si está operado con la multiplicación, por lo que se simplifica es a por b. Este se conoce como el teorema de la semiabsorción. La diferencia es que aquí la a la tenemos negada, a diferencia del caso anterior. Bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos también que, relacionados con, con este teorema de semiabsorción. Fijaros que en el primer caso tenemos la Z negada, que nos hace de A y la Z que nos hace de A negado y luego tenemos toda una parte adicional que está operado a través de la operación suma con, con esta variable. ¿vale? Entonces aquí lo que aplicamos es la versión dual, esta versión de la fórmula. ¿Cómo nos quedaría? Pues nos quedaría A por B. En nuestra expresión la A es la Z negado Z negado por B. B, ¿qué es? B es esta parte, es X negado más Y. ¿Ok? Lo podemos dejar así o podríamos operar eh, eh, Z negado por X negado más Z negado por Y. Si queréis lo, lo hacemos, Z negado por X negado más Y. Z negado por Y. Ambas, ambas formas serían correctas para expresar esta, esta función. Para este segundo ejemplo, os tenéis que fijar que esta parte de aquí de la expresión es igual a la negación de CB. Si alguien no lo ve claro, se lo pongo aquí abajo, pero básicamente es aplicar el teorema de De Morgan, que dice que CB negado es igual a C negado, Cambio de operación, de una A, a una OR, más B negado. Por tanto, esta parte de la expresión podría quedar como CB más CB negado por A. Ahora ya vemos más claramente que puedo aplicar esta versión del teorema. Esto sería la A y esto sería mi B. Por tanto, lo que quedaría sería igual a CB más A. Y esta sería la expresión como quedaría. Muy bien. Uh, vale, y en el último ejemplo, de nuevo, pues ponemos un, una pequeña trampa. Después de haber visto este caso, es más fácil darse cuenta de la, de la trampa y también del, del teorema anterior, que, que habíamos utilizado esta misma trampa. Alguien que fuese un poco rápido, sin fijarse, o que no hubiese practicado lo suficiente con el álgebra de Boole, se podría pensar o no, no se daría cuenta que esta parte de aquí, esto, nunca es la negación de x y ¿Eh? y. x y negado es igual a x negado más y negado. Nunca es igual a esto de aquí. Por tanto, aquí no tenemos una expresión que siga esta... Esta, este patrón, así que no podemos aplicar el teorema de semiabsorción. Así que ojo siempre con no olvidar el teorema de De Morgan, que muchas veces hay gente que con las prisas, pues, comete este fallo que, que os no he comentado aquí, ¿vale? Así que esta, pues no, no podríamos aplicar el teorema de semiabsorción. Lo dejaríamos así. Ahora ya, eh, el, el último teorema que vamos a ver es el teorema de la combinación. El teorema de la combinación básicamente lo que nos dice es que si tenemos una variable por otra variable más esa variable, la primera de ellas, por la variable negada, esto es igual a A. Dicho de otra forma, podemos coger las dos Bs y eliminarlas. Y lo mismo con su dual. Aquí está B y está B negada, se pueden eliminar y nos queda una expresión que es únicamente A. ¿vale? Este teorema de la combinación se puede extender, se puede emplear también con 3, con 4, con 5 variables. Lo único que necesitamos es más, condi más condiciones. ¿eh? Fijaros, imaginaros que tenemos 3 variables y la A es la única que permanece constante y la b y la c son las que aparecen, la b, y la, c, la b y la c son las que aparecen, que van cambiando entre negados y no negados. Tiene que aparecer todas sus posibles combinaciones, son dos variables, por tanto, cuatro combinaciones, las, las dos negadas, la b negada y la c sin negar, la b sin negar, la c negada y las dos sin negar. Si nos encontramos que están las cuatro, los cuatro casos, ¿vale? que, que están las cuatro combinaciones de esas dos variables, tanto negadas como sin negar. También podemos aplicar el teorema de combinación y nos encontramos con que eso es igual a, a. Lo mismo en el caso de, de las sumas. Entonces podríamos decir que este BC negado, B negado C, BC negado BC, los cuatro se simplifican y nos queda que. La expresión o, o, o la función queda simplificada a la expresión a, a, a la variable a. Estos dos casos de aquí van a ser los dos ejemplos que vamos a hacer para la aplicación del teorema de combinación. En el primero de ellos, estos dos términos productos comparten la a y la b, y la variable que cambia es la c. Aquí aparece no ne, eh, c negado y aquí aparece c. Por tanto, puedo aplicar esta parte o esta versión del teorema, simplificar las Cs y, por tanto, aquí me quedaría AB. Los otros dos términos, la variable que no cambia es la B y tenemos que C y D aquí aparecen como no negadas y no C y no D aquí aparecen eh, como, como negadas. Esto no se puede simplificar. Si os recordáis, en la versión extendida para tres variables de este teorema, era necesario tener las cuatro combinaciones de las dos variables que quisiéramos simplificar, que quisiéramos eliminar, para poder llevar a cabo esa simplificación y dejar únicamente la B. Dicho de otra forma, nos faltaría tener los términos B, C, D no negado más B, C negado, D. De esta forma ya sí que no habría problema y podríamos simplificar estos cuatro términos y quedaría únicamente una AB. Pero no es el caso, no es lo que tenemos, así que esto no lo podríamos hacer, por lo que la función quedaría finalmente como AB más BCD más B negado, C negado, D negado. ¿Ok? En el segundo ejemplo tenemos que, de forma bastante rápida, podemos ver que los dos términos iniciales, los dos términos productos iniciales podemos simplificar la C, quedando a B, fijaros que era el mismo caso de, de arriba, pero os preguntaréis si podríamos reutilizar este término para juntarlo con este otro término, ya que fijaros, tenemos que B y C es común a ambos y que la A, aquí está sin negar y aquí eh, negada, entonces podríamos reutilizar o podríamos haber cogido también este término y juntarlo con esto para que nos quedase bc? La respuesta es sí, podemos llevar a cabo esta operación, podemos reutilizar este término y, y utilizarlo para simplificar dos términos productos distintos. ¿Por qué es esto así? Esto es así porque tenéis que recordar el teorema que nos decía que a por a es igual a a o lo que es lo mismo que a más a es igual a si lo aplicamos en el sentido contrario de lo que habíamos visto hasta ahora, pues podríamos repetir tantas veces como quisiéramos los términos que necesitáramos para reutilizarlos en distintas simplificaciones, en distintas transformaciones algebraicas. Por lo que esta, este teorema nos está diciendo que podríamos tener o podríamos haber transformado esta función en A, B, C negado más ABC, haber repetido el término ABC y lo ya ha negado B y C. vale De esta forma tendríamos un término ABC para juntarlo con este otro término y tendríamos otro término ABC para juntarlo con este otro término, quedándonos de esta forma AB y BC. vale Así que de forma general, un término que nos interese reutilizarlo en distintas eh, manipulaciones algebraicas lo podremos realizar siempre que queramos gracias que, a que este teorema es válido y, y se cumple. Ya por último os quiero mostrar el teorema de consenso, el teorema de consenso lo podemos aplicar cuando tenemos tres términos productos o en su versión, tres términos sum, en su versión dual tres términos suma, en los que tenemos las siguientes condiciones. Una variable o expresión que aparece en el primero sin negar y en el segundo negado. Después, estos dos primeros términos productos están multiplicados, esa, esa primera expresión o variable, por dos expresiones sobre variables distintas, b y c, que hemos representado aquí como b y c. Y hay un tercer término producto en el que esas dos expresiones o variables distintas están multiplicadas entre sí, están operadas con una A, que sería este de aquí. Bajo estas condiciones podemos eliminar, podemos simplificar, perdón, este término producto de aquí. Y lo mismo en su versión dual. Vamos a verlo más claro aplicándolo a un ejemplo. Primero, un ejemplo de... La versión en, de, para suma de productos cuesta ver un poco cómo aplicar esta, esta simplificación, porque aquí es complicado ¿vale? ver que, que se están cumpliendo estas, estas condiciones, estos tres términos, etcétera, etcétera. Pero fijaros que si yo reordeno toda esta expresión de la siguiente forma, ¿eh? simplemente Voy a reordenar los términos productos y, y las variables dentro de cada término producto. ¿okay? Y lo ponemos como CBD más no CA más BD por A. ¿vale? Esto es exactamente lo mismo que tenemos aquí. Y ahora, fijaros. Esta C está aquí, sin negar y negada. Por tanto, esta C me está representando ...la A que yo tenía... ...en la expresión genérica... ¿vale? De, del teorema... ...aquí tengo una BD... ...que es distinto... A, a, ...a esta A... ...a esta otra parte de la, del, término, del segundo término producto... ...y fijaros que... ...esto y esto... ...se encuentran multiplicados en el tercer término producto... ...por tanto... ...esto de aquí... ...el BD corresponde al B... ...de mi expresión... ...B... ...y la A corresponde a la C. Entonces, fijaros que está encajando. Esta, esta expresión encaja perfectamente con esta forma de, de expresión para poder aplicar el teorema. Por tanto, este último término, el que me encuentro aquí, el BD por A, lo puedo obviar y lo puedo anular, se simplifica. Por tanto, la expresión me quedaría como CBD más no C por A. Y este sería el resultado o la expresión. ¿Ok? El segundo ejemplo probablemente sea más fácil de ver que se puede apl aplicar el teorema de consenso porque si os fijáis ya la ordenación de las variables es más similar a la, a la, al enunciado general genérico del teorema. ¿Eh? Si os fijáis aquí tenemos la variable a sin negar y después tenemos esta parte de la primera, del primer término producto, esta segunda, parte del esta segunda parte del segundo término suma, perdón y esas dos partes, esas dos, dos variables, están en el tercer término suma, sumadas entre sí. Por tanto, vemos que encaja perfectamente. Esto es la A del teorema, esto, la C, es la B del teorema general, y la no D es la C. Así que esta parte final, este término suma de aquí, lo puedo eliminar directamente y esto me quedaría como a más c por no a más no ¿OK? d. Ya hemos acabado de ver todos los teoremas del álgebra de Boole que, que teníamos pensado ver, que teníamos pensado explicaros. Y ahora ya en el siguiente vídeo lo que haremos es poner ejemplos un poco más elaborados de simplificación de funciones. Aunque en los ejemplos que hemos ido viendo durante cada uno de los teoremas, ya hemos ido mezclando eh, algunos de varios teoremas, pues vamos a hacer algún ejemplo un poco más largo en el siguiente vídeo. Y veremos cómo podemos utilizar las expresiones, eh, la, los teoremas del álgebra de Boole para Manipular expresiones algebraicas, no solo para buscar el mínimo, sino por ejemplo también para generar o crear la función eh, canónica de, de, de una función, ¿vale? La expresión canónica. Así que por hoy eh, ya está, así que muchas gracias por todo y hasta el próximo vídeo.